El grupo ISA, siempre buscando la innovación, el desarrollo y que nuestros clientes obtengan el mayor beneficio a través de nuestras soluciones, eh, establecimos una alianza con la empresa nutri que la distingue eh, su tecnología de alimentos, eh, desarrollo de productos de alta calidad, número dos, y sobre todo, todos, todos con un alto retorno en su costo-beneficio. Productos enfocados a tecnología de alimentos, calidad de agua, proteínas diferenciadas, etcétera. Eh, quisiera que NutriQuest mismo les platicara un poquito más de, de la empresa. Claro, sí, Juan Pedro, gracias. En el caso de NutriQuest, NutriQuest es un grupo líder en la industria agropecuaria que está 100% dedicado a desarrollar soluciones para las necesidades críticas en la industria. Y somos una empresa altamente uh, comprometida con la investigación. Uh, tenemos uh, 14 años de vida en esta industria y tenemos uh, 10 instalaciones para investigación uh, aplicadas en diferentes especies en uh, cerdos, vacas y caídas, uh, con el compromiso de, de entregar soluciones uh, comprobadas a la industria. Entonces, cuando uh, lanzamos un producto al mercado, sabemos que es una tecnología que, que funciona y que tiene un respaldo muy fuerte en cuanto a um, su eficacia. ¿no? Aquí es una solución real para un producto, una, un desafío real el día de hoy. Entonces, en el caso del de Grupo ISA, cuando Juan Pedro y yo empezamos a platicar de la alianza, realmente para nosotros era pues, una decisión muy fácil, ¿no? porque las culturas son este, bastante similares, este, con el cliente enfrente, y con la meta al final del día de mejorar su rentabilidad. Estamos seguros que vamos a llegar a, a nuestro mercado con el equipo, con el soporte y con las soluciones que nuestros clientes necesitan. Muchas gracias a, a NutriQuest por, por confiar en nosotros y por venir a invertir a México. Muchas gracias a Grupo UISA por confiar en nosotros invertir con nosotros aquí en México. Vamos con todo. Con todo.